BBC de Londres está haciendo una especie de encuesta, ¿no? Un concurso, mejor dicho, sobre el personaje más relevante del milenio en América. Qué bueno sería que todos nosotros, eh, bueno, votemos por Bolívar. Yo voy a votar por Bolívar. Esta es la dirección electrónica de la BBC de Londres. www.bbc.co.uk slash spanish slash... Extra 99905 personajes en latam.htm Somos RNB, la radio de la información. Pesado y agobiado por problemas, si te sientes cansado y sin energía y sin ganas de seguir luchando, revitalízate con Rus Olympic, el adaptógeno antiestrés. Según la farmacopea rusa, incrementa la habilidad física y mental durante momentos de fatiga y es avalado oficialmente por el Comité Olímpico Ruso para reducir el estrés de la alta competencia. Gánale a la crisis con Ruso Olímpico. Con renovadas fuerzas, los empresarios del país están recibiendo el respaldo de la primera institución bancaria en apoyar la pequeña y mediana industria sin importar el tamaño de su proyecto. Ve ...cómo sus ideas son impulsadas hasta convertirlas en realidad. Este apoyo reactiva el aparato productivo del país... ...contribuyendo con el bienestar social del venezolano. Banco Industrial de Venezuela... ...construyendo la nueva Venezuela... Su más Quiero comprar mi casa, mi carro, una computadora... ...tengo mis sueños y no sé qué pasa... ...el dinero no me alcanza. ¿Quieres comprar y no has podido? No sabes qué hacer ni a dónde ir... Ahora tenemos la alternativa a tus posibilidades. Credivienes, una cooperativa social de compra programada que te permite comprar lo que desees, sin inicial, sin interés, sin papeleo. Con Credivienes compras de todo. Llama al 02543-2711. Visítenos en la Avenida Universidad, de Chorro a Coliseo, Edificio Zulia, nivel oficina número 2, La Hollada, Caracas. Si no tienes bienes, con Credivienes lo obtienes. Si es así, ya tengo mi carro. Credivienes. Credivienes. La nueva administración de Cadafe, con el apoyo de sus empresas filiales, está ejecutando un programa de mejoramiento del servicio eléctrico y la atención al cliente en todo el ámbito nacional. Las mejoras implican un importante esfuerzo de inversión en las áreas de generación, transmisión y distribución de la energía. El pago puntual de tus facturas de consumo eléctrico nos ayudará a realizar las inversiones indispensables que se traducirán en un servicio de mejor calidad y confiabilidad. Para la nueva Cadafe. Lo importante, eres tú. Atención, nos disponemos a un de 100.000.000 que se encuentra en proceso Aquí se está cometiendo un crimen. Cada gota de agua que se desperdicia es un atentado a la vida. Cuida el agua. No seas cómplice de este crimen. Hidroven y sus empresas hidrológicas. En la Boutique del Sonido, sin tarjeta de crédito, con solo 9.995 bolívares de inicial y en solo 20 minutos, su electrodoméstico se lo lleva ya. Neveras, lavadoras, televisores, VHS y equipos de audio, todo eso lo puede conseguir en la Boutique del Sonido. Avenida Francisco Solano, con calle Negrín, Centro Residencial Solano. En la Boutique del Sonido, usted tiene la palabra. Como tú lo que quieres es un teléfono digital CDMA con las ventajas del líder, vente a los agentes autorizados que Telcel te lo da como tú quieras. ¡Como tú quieras! Es la super promoción de todas las promociones que en el año tuvo Telcel en todos sus planes. Y con un teléfono digital incluido para recibir la Navidad y el próximo milenio. Con Telcel, su voz sin límites. ¡Eh! Radio de la Información presenta Aló Presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló Presidente Una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas Aló Presidente El programa de todos los domingos con señal libre Vía satélite InterSAT 806, para todas las emisoras del país. Aló Presidente, en Macuro. Señoras y señoras, hoy desde Macuro, en el estado Sucre, y para todo el país, muy buenos días. Bienvenidos a este domingo 7 de noviembre de 1999, al programa número 19 de Aló Presidente. Este es un espacio radial pionero en el mundo, donde un jefe de Estado conversa directamente con su pueblo vía telefónica. Y hoy es más especial el momento porque esta es la primera vez en la historia de las radiocomunicaciones en Venezuela que se transmite un programa en vivo y en directo desde Macuro. Desde que está en el aire, a lo presidente, ha podido exponer, exponer sus casos 226 personas han planteado sus inquietudes directamente al primer mandatario nacional. Antes, esto nunca se escuchó. Hoy, en este programa especial, directamente desde Macuro y para toda Venezuela, 38 emisoras comerciales del país están enlazadas con a Presidente. presidentes. En este programa número 19, nos acompañan en el estudio que RNB ha montado en la sala de lectura Cristóbal Colón, acá en Macuro, eh, el ministro de Jorge Giordani, el ministro Lino Martínez, el ministro Carlos Genacio, el general ministro de la Defensa Raúl Salazar Rodríguez, el vicealmirante e inspector general de las Fuerzas Armadas Gómez Jaén, el general Lucas Rincón, eh, comandante del Ejército, eh, el general Manuel Rosendo, comandante de la Tercera División de Infantería y responsable del Plan Bolívar 2000 en el Distrito Federal y el Estado Miranda, el general de División Germán Marín Gómez, jefe del CUFAN y responsable del plan Bolívar 2000 en enlace con las Fuerzas Armadas y el general Méndez Romero, secretario privado de la, de la presidencia. Y ahora, sin más preámbulos, desde Macuro y para toda Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, hermanos, buenos días a toda Venezuela desde esta punta del sol naciente. Estamos en Macuro, la tierra de gracia, pero qué felicidad estar aquí con todos ustedes desde Macuro, este punto de Dios proyectado sobre la tierra sagrada de Venezuela. De verdad que me siento feliz de estar aquí, ha sido largo el camino, venimos navegando desde ayer el Orinoco, ayer estábamos chalaneando el Orinoco, allá donde en el epicentro del eje del río Orinoco Apure, y ahora estamos aquí en Macuro, en esta tierra de Paria, en esta tierra de Gracia, tomando café, este café sabroso de Macuro. ...recibiendo el calor de su gente... ...yo quiero comenzar felicitando a todo el equipo... ...de Radio Nacional de Venezuela... ...aquí está Teresita Maniglia... ...es como un soldado... ...yo no sé si es soldado, sargento... ...esta es una combatiente, una guerrera pues... ...es una guerrera, no tiene grado militar... ...es una guerrera... ...felicitaciones a ti a todo tu equipo... ...el equipo técnico... ...los profesionales, los empleados... ...todos de Radio Nacional de Venezuela... ...el domingo pasado lo dijimos... ...allá en Barinas ...y aquí estamos, ocho días después... ...en Macuro, saliendo de Macuro para Venezuela y para el mundo... ...y quiero agradecer a, a los amigos de Telcel... ...quienes han prestado su colaboración, ahí están... ...y esto de manera gratuita además... ...lo cual le da mucho más valor a, y más méritos a su colaboración... ...a los amigos de Telcel, gracias a Telcel... ...a Radio Nacional de Venezuela y a todo este pueblo de Macuro... ...que está feliz hoy entonando su himno nacional levantando sus banderas, mirando al horizonte, al futuro. Macuro, tierra de gracia, donde Colón miró por primera vez el continente y la tierra venezolana. Hemos llegado a hacer un recorrido por todo este Golfo de Paria, acompañados del alto mando militar, comandantes de fuerza, el ministro de la defensa, por supuesto, comandando el pelotón, todos los jefes de guarnición, los muchachos de la marina... Eh, los ministros de Planificación, del Trabajo, el Secretaría de la Presidencia, el Ministro de Ciencia y Tecnología, la Viceministra de Salud y Desarrollo Social, todos, el equipo, el presidente de INAVI, aquí estamos, el Comandante de la Guarnición de Caracas, por aquí lo veo, el General Rosendo, trabajando conjuntamente desde Caracas a Macuro, desde eh, Venezuela para Macuro y desde Macuro para Venezuela. Todos estamos aquí, todos hemos llegado, como dice el poema de ese gran poeta de esta tierra, Andrés Eloy Blanco, de esta tierra de esta tierra sucrense, de Cumaná. Saludos a todo el pueblo del Estado Sucre, saludos a todas las mujeres, los hombres y los niños que en esta tierra durante tantos años han luchado, durante centenares de años por su dignidad. La revolución bolivariana en marcha, revolución de paz, revolución de alegría, es lo que se respira también aquí, así como ayer Allá en Maturín, en Centellita, ayer allá en las calles de Puerto Ordaz, navegando el orinoco, se siente por todas partes la revolución popular bolivariana. Y es una revolución de alegría, de espíritu, de fe, de optimismo en el pueblo, en los valores y la creatividad y, ese, y esa gran capacidad de crear que tiene el pueblo venezolano y así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Pues aquí estamos también respirando ese espíritu. ...en tantos hombres, mujeres y niños... ...esta mañana en Guiria... ...saludo a los amigos de Guiria... ...esta mañana debo decirles que... ...al llegar a Guiria pues... ...estaba la parada militar y el almirante Maniglia... ...comandante de la guarnición... ...de Carúpano y todos estos lares... ...pues tenía previsto una... ...como siempre unos honores militares... ...que apenas se pudieron rendir... ...no hubo... ...la... ...tradicional revista a las tropas... ...¿por qué no la hubo? porque el pueblo se desbordó a saludarnos, a recibirnos con afecto, así que fue una revista cívico-militar lo que vimos esta mañana en Guiria, todo nuestro afecto al pueblo de Guiria y ya estaremos allá después en las primeras horas de la tarde pero hemos llegado a Macuro y para mí como venezolano, como luchador de tantos años es un honor estar por primera vez en mi vida mirando estas tierras esta tierra de gracia aquí está también William Fariñas, el presidente del Fondo Único Social, hemos venido no solo a prometer, porque nosotros andamos trabajando sobre la marcha con un gran equipo de hombres y mujeres, hoy vamos a dar inicio a una serie de pequeños y de medianos y grandes proyectos para Macuro, para Guiria y para todo este Golfo de Paria, para toda esta tierra de Sucre, dentro de la visión del desarrollo nacional, rescatar la vida del ser humano, educación, salud, seguridad social, vivienda, vías de comunicación, desarrollo, estamos sembrando apenas las semillas de la Venezuela nueva. Ayer lo decíamos en Puerto Ordaz, en el año 2010, y esa es la meta, la primera gran meta, en el año 2010 Venezuela estará a la par de los países más pujantes de este continente americano. Estamos seguros, con la ayuda de Dios lo lograremos, pero desde Macuro sigo pidiendo unidad al pueblo venezolano, todos unidos, los hombres y las mujeres de buena voluntad, sin hacerle caso a partidismos, a intereses de pequeños grupos, a intereses individuales, no lancemos eso por la borda y pongamos en primer lugar el interés de todo el colectivo nacional y vamos a trabajar, a crear y a construir la Venezuela de nuestros hijos, la Venezuela de nuestros nietos. Desde Macuro, alzo mi voz, alzo mi canto y alzo mi esperanza pidiendo a Dios por esta gente por esta tierra, para construir todos juntos la Venezuela que tantos años hemos soñado. Felices estar todos aquí, en Macuro, tierra de gracia, tierra de Dios y tierra de esta gente noble. Señor presidente, la primera llamada telefónica está llegando vía Telcel desde Utah, Provo, Estados Unidos. Es una venezolana que está por allá, Magalis Reyes de Garcés. Señora Garcés, le, presidente, le escucha. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, pero tú estás dónde ahorita mismo. Se me encuentra en Utah. En el estado de Utah, hacia la, en la ciudad de Prueba, en los Estados Unidos, por asunto de salud, yo tengo Addison BC. Bueno, ¿Te pero te imagínate, conoces? estamos recibiendo una venezolana que está en Utah. En Utah. Que Dios te bendiga. Utah? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo va, va, vas mejorando, veo? Estoy mejorando, pero triste y alejada de mi país, porque en mi país hace cinco años realmente tuve que emigrar hacia esta parte, porque mis medicinas no llegaban al país la cantidad de corruptos que, que había en el país eh, hacían y deshacían con el dinero y por eso me encuentro aquí en los Estados Unidos en estos momentos yo soy una jubilada del de centro eh, lo llamo a usted porque realmente ya veo que no puedo resolver mi problema de que me paguen mi, mi, mi, mis prestaciones el eh, centro eh, le, le tuve que hacer una demanda porque eh, no me pagaban mis prestaciones y hasta la fecha He querido resolver mi problema, he hablado con el presidente Teófilo Romero, trataba de hablar con él, pero él no me atiende a la llamada. Eh, sí he hablado con el doctor Amor y el consultor jurídico, y la doctora Mercedes González, gerente de recursos humanos. Pero ellos me dicen que el dinero y que me hicieron un cheque, pero ese cheque nunca ha aparecido, y ese cheque y ese pago no se sabe dónde está. Me estás hablando, eh, Magali de Ecentro. Del Ecentro. Yo soy una jubilada del Ecentro. ¿En qué año te jubilaste? Eh, hace... en el año 90 y... Ay, ay, ya no me acuerdo ahorita porque trato de recordar porque tengo recibo una medicina que es bastante fuerte, pero no me recuerdo en estos momentos. Mira, yo tengo aquí un número de cédula, voy a chequearlo a ver si es 3.989.272. Exactamente. Correcto. Mi caso no estaba en manos del juez María Celeste Rivas, que era eh, la juez del tribunal segundo, de, eh, el juzgado segundo de Maracay. Bien. Y mi, yo le di un poder a la doctora Keila para que a de la, la del trabajo, porque yo no, ten, no tengo dinero para pagar un abogado, sí. Yo he aquí estoy temblando, estoy asustada porque no sé cuánto va a salir esta llamada telefónica tampoco. Bueno Magali, no te va a costar nada la llamada telefónica. No te va a costar nada, no te va a costar nada porque nosotros vamos a encargarnos de aquí, desde Radio Nacional de Venezuela. Y creo que eso es para, para, para todas las llamadas que vamos van a caer en el día de hoy. Ay, muchas gracias. No, muchas no te preocupes. Gracias. Mira, Magali, yo tengo aquí a mi lado al ministro del Trabajo, el doctor Lino Martínez. Él está tomando nota y, y vamos a gestionar desde hoy mismo tu caso y espero que le demos solución y espero yo mismo darte una respuesta positiva en muy poco tiempo. Oye, en la señor, plena señor. seguridad que estaremos, aquí está Lino Martínez, ahí él va a tomar la palabra. Muchas Te va gracias. a hablar el ministro de Trabajo, Lino Martínez. Muchas gracias, muy agradecida. Señora, le agradecemos que nos mande sus datos por escrito, nos envía una comunicación al Ministerio del Trabajo. De esa manera podemos encomendar a un procurador del trabajo que son abogados, encargados de asumir la defensa de aquellos trabajadores que no tienen recursos para pagar una defensa privada. Usted ¿Sí, señor, nos manda ¿sí? esos documentos, copia de los documentos, y nosotros nos encargamos de darle curso en, el, en la instancia y en el organismo donde corresponda. Con muchísimo gusto. ¿Sí, señor Ministro, ¿aló? Dígame. ¿Me puede oír, por favor? Mi expediente es el 3930. Ajá. Está en la Procuraduría del Trabajo en Maracay. ¿Cómo no? Ok, estamos tomando notas, sí. Cómo no? con mucho gusto vamos a, a investigar el caso. Aquí tenemos de todo el... la juez Bueno, en aquel entonces, hace cinco años, lo tenía la juez María Celeste Rivas. Pero me dicen que me traslade a Venezuela. Yo no puedo trasladarme a Venezuela. Yo tengo defensas muy bajas. No te preocupes, Magali, que nosotros vamos a encargarnos, ya tenemos tu teléfono y te informaremos tan pronto tengamos la primera noticia del caso. El ministro del Trabajo, él personalmente se va a encargar de tu problema. Y espero que sigas recuperando, te cuenta con nosotros, cualquier otra cosa, nos echas una llamada y aquí estamos para ayudarte a ti y a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Que Dios te bendiga, Magali. Bueno, yo estoy aquí en este país porque realmente no me ha no me faltado nada, gracias a Dios. Muy bien, que Dios te bendiga Magali, y que te recuperes completamente. Bien, y ahora tenemos otra llamada a Telcel, queríamos sí señalar que la Cante TV también colaboró mucho con nosotros para poder llevar a cabo este programa. Esta es una llamada Telcel, vía Telcel, totalmente gratuita, viene desde La Guaira. La hace el señor Martín González. Adelante señor González, el presidente lo escucha. Se cayó la llamada de Martín. Se cayó la llamada de Martín, aprovecho para darle la bienvenida, llegó, eh, bueno, abriendo camino por, por la montaña, no sé si llegó por el mar, pero aquí está Ángela Sago, constituyente y luchadora, bienvenida Angelita, que Dios te bendiga. Aquí estamos trabajando como siempre en esta revolución social bolivariana por todo el país, un abrazo, te queremos muchísimo a ti, a tu gente, a tus hijos, a Napoleón, bienvenida. Bueno, eh, de todos modos quiero aprovechar para agradecer, eh, omisión de mi parte, los amigos de Can TV, discúlpenme, también colaboraron ¿no? para hacer posible esta transmisión desde Macuro. Debo también decirles eh, cosas concretas, yo les decía rápidamente, lo voy a plantear acá, los proyectos que hoy vamos a poner en marcha en Macuro. Hoy vamos a comenzar a construir la carretera de Guiria hasta Macuro, dentro de... ¿cuántos meses, General Cruz Weffer? En seis meses debe estar lista la carretera y también por solicitud de los habitantes de Macuro al mismo tiempo vamos a comenzar también de aquí para allá porque hay una queja, dicen aquí en Macuro que desde hace 500 años han comenzado la carretera varias veces desde Guiria a Macuro y nunca llega a Macuro pues ahora hay que comenzar también de Macuro hacia Guiria para que se consigan en algún punto intermedio la carretera pero la carretera va a estar eh, perfectamente con, terminada para mediados del año 2000 y he dado instrucciones hoy al general Cruz-Weffer para que afaltemos esa carretera. Y yo comprometo mi palabra, general Cruz. Aquí está Víctor Cruz-Weffer, eh, coordinador de los proyectos especiales a nivel nacional, para que luego, determinada, por supuesto, y de bien consolidada, afaltemos esa carretera. Esto va a ser un proyecto por 600 millones de bolívares. Igualmente, vamos a culminar el preescolar de Macuro. Por aquí está el presidente del INAVI. ¿Dónde está que no le veo? Por aquí estaba con nosotros, hay un proyecto para construir 40 viviendas, 40 viviendas aquí en, en Macuro, viviendas con madera eh, y unos componentes y un modelo de vivienda bien adecuado para esta zona. Igualmente hemos traído, hemos traído una planta eléctrica, la hemos traído, está aquí la planta eléctrica de 450 KVA kilovatios. 38 millones de bolívares cuesta la planta eléctrica. ¿Dónde consiguieron esa planta, Cruz Jueves? Pero estos recursos salen por proyectos especiales. El Fondo de Fortalecimiento Social, Proyecto Bolívar 2000. Estamos dotando una planta eléctrica nueva a la población de Macuro. Nueva, completamente nueva. Y hay es. cuatro bombas de achique para solucionar el problema de las aguas negras que están cayendo al mar. Cuatro bombas de achique porque sí, es terrible que las aguas negras caigan al mar. Hay que cuidar el mar. ¿Quién dice que el mar no es llano, que el mar no es llano donde se canta la copla? El mar es un llano, azul, hermoso ese llano. Bueno, eh, vamos también a um, aplicar en Macuro el, pueblo, el programa Siete Pueblos y Siete Estrellas. Eso comienza este mes de noviembre 99. Vamos a trabajar en el liceo, en la escuela, en la casa comunal. Hay 50 millones de bolívares ya aprobados para... El proyecto Siete Pueblos, Siete Estrellas Aquí está William Fariñas y después que atendamos esta llamada Vamos a darle la palabra al comandante Fariñas para que nos hable de este proyecto para Macuro Adelante con la llamada Efectivamente, tenemos de nuevo a Martín González Díaz, tercer totalmente gratuito Adelante, señor González, el presidente, le escucha Sí, muchas gracias, buenos días, señor presidente Buenos días, González, Mar ¿cómo se llama Martín? Martín González Martín González Buenos días, un placer Buenos días, hermano Actualmente soy el vicepresidente de la Asociación de Radio de Venezuela el indicativo es llevetico. eco, visto, En nombre de todos los radioflexionados de Venezuela les saludamos y le damos nuestra palabra de bienvenida. Después de su exitosa gira donde colocó el nombre de Venezuela, la cúspide, Saludos que hacemos extensivos a todos sus acompañantes y colaboradores que le están ayudando a hacer esta Venezuela posible. Más de 200 millones de personas escucharon su palabra acerca de nuestra situación y del camino de esperanza que tenemos al plan bolivariano. Bueno, señor presidente, nosotros tenemos este, una situación muy difícil que estamos este, viviendo aproximadamente los radiociclonados re en Venezuela. Aproximadamente tenemos este, como unos 8.500 aspirantes de ser re los cuales pues, este, hicieron un curso de tres meses de aproximado, donde estudiaron electrónica donde hicieron seriografía. ¿Cuántos son los muchachos? Hay aproximadamente 8.500 a, a personas que hicieron este curso. Ajá. Bueno, cuando uno va a solicitar el, el permiso después de haber pasado un examen con hacer, entonces tiene que cancelar 10 unidades tributarias. Entonces, esto es muy alto para nosotros como los Esto representa a Bolívares. Entonces, cuando ustedes solicitan el cambio de categoría, porque esta es una categoría novata inicial tiene que volver a cancelar 10 unidades tributarias otra vez. Y si a usted se le vence el permiso y no lo renovó a tiempo, otra vez tiene que cancelar las 10 la unidades tributarias. Entonces, este, bueno, con el respeto que se merecen las autoridades correspondientes, consideramos que es muy alto para nosotros, ya que el pues no existirá la, la generación de relevos. Bien, Martín, eh, fíjate, yo voy a... Eh, hemos tomado nota, y aquí está el, mi secretario, el general Larevalo Méndez, el ministro de... ...infraestructura de transporte y de comunicaciones... ...lamentablemente Julio Montes eh, tuvo una, un pequeño accidente allá en Miraflores... ...atendiendo gente, cayó de espalda y se fracturó un brazo... ...así que lo tenemos hospitalizado, lamentablemente ese, ese tanque de guerra que es Julio Montes... ...de aquí le mandamos un saludo a Julio, seguramente nos estará oyendo... ...nuestra solidaridad a Julio Montes, pero aquí está el equipo... ...hemos tomado nota y vamos a gestionar con Conatel... A ver, yo voy a pedir información, eh, Martín, acerca de esto y a ver cómo les ayudamos, pues para para que puedan eh, cumplir con, con sus objetivos, con sus metas, con sus fines y, y siga desarrollándose ese importante sector de los radioaficionados en Venezuela. Y sigue llegando llamadas a través de Telcel, señor presidente. Aquí tenemos ahora desde Ciudad Bolívar al señor Luis Lacruz. Buenos días, señor Lacruz, el presidente le escucha. Aló, presidente. Hola, Luis. Buenos días. ¿De Ciudad Bolívar estás llamando? Sí, mi nombre es Luis Cruz y llamo de Ciudad Bolívar. Te estamos oyendo, Luis, adelante. Buenos días. Le envío un cordial saludo a usted como nuevo libertador de, no, la, por de, de la mal llamada democracia de los no, últimos 40 años. No me digas eso, mira, oye, a yo ver. creo, permítame esto, yo soy apenas uno más. Tú, igual que yo, somos libertadores, es decir, el libertador aquí es el pueblo venezolano. Ese sí es el nuevo libertador, el pueblo unido, ¿eh? ¿Ok? Sí. Gracias, gracias Luis Y así usted colabora con, con nuestro bello y noble pueblo Como es el, como es este pueblo que tanto queremos que es el, el nuestro venezolano Bueno hermano, mil gracias y vamos a trabajar duro Dime de qué se trata Luis Le voy a plantear dos puntos importantes El primero es la posibilidad de una audiencia para mostrarle dos anteproyectos Uno para lograr mediante el pueblo aportes para el plan Bolívar 2000 y el Banco del Pueblo y el otro para combatir de inmediato la carencia de vivienda y aportar empleo en las comunidades organizadas a las más necesitadas mediante planes conjuntos civiles militares. El segundo, permitirle como un ciudadano más y como docente contratado no graduado del Ministerio de Educación que verifique o mande verificar la politiquería que se lleva a cabo en la zona educativa del Estado de Bolívar donde los profesores, uh, Marixa Velás, Columplina Bermúdez, jefe personal, Carlos López y otros más docentes sin ningún tipo de currículum, vean a un personal que tiene años laborando en el ministerio, sin notificarle, diciéndole, eh, sa haciéndoselo saber cuando ya tienen al sustituto o cuando no aparecen en nómina, donde muchos laboramos sin recibir el pago correspondiente a la última quincena, ¿verdad? Y la mayoría somos padres de familia que que muchos ganamos salarios menores al sueldo mínimo establecido. Lo más doloroso, señor presidente, es que ingresa nuevo personal contratado no titulares, que se encuentran bajo el apoyo de las toldas que ahorita están cayendo aquí, pues son las terpetistas, cayendo en lo mismo de años atrás, dañando su imagen como justo presidente de los ideales bolivarianos. Le hago un llamado, pues estoy de acuerdo con que se mejore la educación, porque lamentablemente en nuestro país hoy día... Está con la educación muy por debajo de los niveles de otros países. Pero tenemos que luchar pues, para, para que estos, estos docentes que tenemos años trabajando en el Ministerio de Educación no, no se nos reconoce prestaciones sociales. Muy bien. Bueno Luis, te hemos escuchado, todos te hemos oído. Hay dos temas fundamentales que tú planteas. El primero, dos proyectos. Yo le voy a pedir al Ministro Jorge Giordani, con nosotros se encuentra acá, Ministro de Planificación y Desarrollo. Nosotros hemos organizado, para que todo el país lo sepa, Luis, tú también, por supuesto, una oficina especial de eh, proyectos rápidos, vamos a llamarlo así, para aligerar proyectos y estudiar los proyectos. Eh, yo te voy a pedir, Luis, que le haga llegar al Ministro Giordani. Eh, puedes enviar incluso eh, tus proyectos allá al Palacio de Miraflores, a Secretaría Privada, o mm, a la oficina del Ministro Giordani, Jordani, ¿me pudieras dar algún dato para informarle a Luis, algún fax, si lo tenemos a la mano? Si no, pues el del Palacio de Gobierno. De alguna manera, Luis, hazme llegar los dos proyectos. Para el proyecto Bolívar 2000 y para el proyecto de vivienda, que es uno de los problemas más graves, ayer lo decíamos en Puerto Ordaz, ayer visitamos, por cierto, allá en Puerto Ordaz, unos modelos de casa de madera que vamos a construir con los pinos de uberito, esa es parte... ...de las soluciones alternativas que le estamos buscando a ese macro, a ese gigantesco problema nacional que es el problema de la vivienda. Y tu denuncia sobre educación, pues se las haremos llegar tal cual al ministro de Educación para eh, pelar más el ojo allí en el Estado Bolívar. Pero claro que la educación, debo ratificarlo ante el país, es una es algo sagrado para nosotros y ha comenzado un proceso de revisión, de rectificación, de reestructuración en todo lo que es el sistema educativo venezolano. Allí hemos estado trabajando en las escuelas bolivarianas, pero claro, aquí aprovecho el punto para decirle de nuevo a los venezolanos, paciencia, todo esto hay que denunciarlo, yo recibo la denuncia tomamos nota, ordeno las investigaciones, algunas tienen resultados positivos, otras pues no hay pruebas, no se consiguen, hay muchas versiones, pero es parte de la lucha. Ahora, hay que armarse de paciencia, de calma, pero de mucha voluntad de trabajo, porque apenas estamos comenzando un camino largo, ya yo lo decía, la asamblea constituyente, hay que aplaudirla, hay que ponerse de pie y aplaudir el trabajo infinito ¿Qué está haciendo la Asamblea Constituyente? Y yo hago el llamado al pueblo, ¿para que Nos preparemos de una buena vez. El día 15 de diciembre será el referéndum nacional para que el pueblo apruebe la nueva Constitución. Pues preparémonos, hermanos, porque ese va a ser un día miércoles, pero vamos a decretar día feriado, no habrá clase ni habrá trabajo ese día. El trabajo ese día va a ser... El referéndum, vamos todos a votar el 15 de diciembre para aprobar la nueva Constitución Nacional y tener mayores mecanismos para profundizar la labor de reconstrucción institucional de todo el país, entre ellos esa área tan importante como es la educación. Sí, eh, Luis, te habla Jorge Jordán. Aquí estamos a tus órdenes como estamos a las órdenes de todos los venezolanos que nos necesiten. En, en términos concretos de, la, de lo que tú le mencionabas al presidente, eh, si puedes tomar nota de los siguientes teléfonos y el nombre de una persona. Los teléfonos son los siguientes, 574-5298, 574-5298 y 573-275. Gracias, le habló el ministro eh, Jorge Jordán, ministro de Planificación y Desarrollo. En las puertas de nuestra emisora, de nuestro estudio, del día de hoy, acá en Macuro, eh, se encuentran numerosas personas de la población esperando que salga el presidente de la República. Algunos, muchos de ellos quieren conversar con el presidente. Vamos entonces un momento con nuestro colega Roberto Ruiz, quien está fuera de nuestro estudio, para que alguna persona de Macuro converse con el presidente de la República. Eh, muchas gracias a Julio Cabello. Nos encontramos aquí en las puertas de la sala de lectura Cristóbal Colón, presentándoles los presidente. Y efectivamente hay muchas de las personas aquí habitantes de Macuro que se encuentran ubicados en la puerta de esta sala de estudio, de esta sala de lectura, para poder conversar con el presidente de la República. Aquí tengo específicamente a la señora Alfreda González, quien tiene un, una situación de salud. que plantea al presidente, señora Alfreda, está hablando con el presidente Hugo Chávez. ¿Aló? Aló, sí, te oímos. Ajá, ¿cómo estás, presidente? Está, señora González. ¿Cómo... Gracias, bien. Mire, este, yo quería hablar con usted para ver si usted podía hacerme el favor de aceptarme una carta, que tengo un problema con los dos riñones, tengo quite y no tengo ahorita para ir, a hacer una operación. Sí, te estamos oyendo y tomando nota. Yo voy a enviar de una vez, como tú estás allá al frente, vamos a enviar de una vez a alguno de los miembros del equipo del Fondo Único Social para que yo le voy a pedir a quienes están allá afuera, eh, gestionando el, el programa, que hagan pasar a la señora González para que tomemos nota de una vez y busquemos la manera de atenderte lo más pronto posible. Okay, Esa es, okay. es una de las cosas que estamos haciendo en todo el país, ayudando. Ayer estuvimos en, allá en Puerto Ordaz, incluso hay un hospital quirúrgico de campaña de las Fuerzas Armadas haciendo operaciones, yo vi una operación allí en el mismo sitio, en un centro especial de atención al ciudadano. Así que la salud también vital, el proyecto Bolívar 2000 está ofreciendo soluciones a los más necesitados. La señora González, por favor, vamos a atenderla de una vez y a buscarle solución a su problema. Ok, la señora Freda González ya está entrando a la sala, está el programa de los presidentes, también tenemos aquí a Víctor Vicente Salinas, quien tiene eh, una pregunta que hacerle al presidente Chávez. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Les Víctor. Un saludo patriótico y bolivariano. Muy bien, Víctor. Buenos Mi días. Pregunta un abrazo. Es la Dime. siguiente, señor presidente. Usted acaba de nombrar o mencionar la realización de la carretera William Macuro, un sueño irrealizable hasta ahora para los macureños. Yo quiero saber, señor presidente, si en esa carretera habrá trabajo para los muchos empleados de Macuro. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias, Víctor. Sí, claro que habrá trabajo para los habitantes de Macuro. Lo que voy a preguntarle aquí al General Cruz es cuál es el estimado, y le vamos a dar la palabra, cuál es el estimado de, de empleados, de obreros necesarios para el tramo eh, que va a comenzar desde aquí de Macuro hacia Guiria. Adelante, al General Cruz. Sí, eh, la carretera va a tener un, en, un, en su desarrollo ya aproximadamente unos 200 empleados, pero... Inicialmente vamos, estamos contratando un personal especializado en maquinarias de, de sec, de, del sector de Wiria, de aquí de Sucre, de Carúpano, que son los que pueden operar las máquinas y también tenemos un personal obrero en el orden de 50 hombres inicialmente. Y, y a medida que avance la carretera se va a da, llegar hasta un 200 empleados de, de todo el sector, incluyendo la gente de, de aquí de Macuro, por supuesto. Muy bien, así que eh, eso va a generar empleo al menos por durante seis meses, hasta el mes de junio, cuando debe estar Dios mediante, lista la carretera. Pero además de eso, es que vamos a, a, a hacer otras obras en estos próximos meses, ya yo las mencionaba, una de ellas, la reparación del estadio. Hemos aterrizado en el helicóptero en el estadio, yo he preguntado, me explicaron que el río en una crecida de hace pocos meses pasó por el estadio y se llevó medio estadio. Bueno, pues vamos a reparar el estadio, incluso le he dicho al general Cruz, ...que eso hay que hacerlo urgentemente, hay muchos muchachos allá afuera, muchos niños... ...en 15 días debe estar arreglado el estadio... ...y además vamos a enviar una dotación de útiles deportivos... vamos ¿no? ...unos guantes, unas pelotas, unos bates... ...¿cómo estará el equipo de béisbol aquí en Macuro? ...pudiera pincharle uno, hacerle unos lanzamientos allí al equipo de veteranos... ...bueno, así que esto va a generar también empleo, el trabajo en el estadio... ...vamos a reparar la batea de concreto y mejorar canalización de la quebrada... Eh, ...que pasa por acá... El programa Siete Pueblos y Siete Estrellas, que incluye la culminación del liceo, la escuela, la casa comunal, 50 millones de bolívares. Vamos a darle la palabra al comandante Fariña para que nos diga algunos detalles de estos proyectos de Siete Pueblos y Siete Estrellas y cuánto empleo va a generar para la población de Macuro. Adelante, William. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a toda la población de Sucre y en especial de Macuro. Realmente hoy hemos estado dando muestra de ese compromiso ...que tuvimos con ustedes el 12 de octubre... ...apenas en menos de un mes... ...el señor presidente de la república... ...cuando regresó de su exitosa gira por... ...todo el mundo... ...le informamos de la... ...de la asamblea que tuvimos con la población de Macuro... ...y de la necesidad histórica... ...de atender... ...el pueblo de Macuro... ...especialmente porque el pueblo de Macuro está concebido... ...en el, el, el proyecto Bolívar 2000 en su fase pronación... Eh, ...aquí como leíamos... No sabemos si comienza o termina lo que es el desarrollo del eje Orinoco-Apure. Eh, Macuro está precisamente el, a la boca del Orinoco. Y bueno, eh, aquí está una muestra pues del de genuino trabajo que estamos realizando desde el gobierno nacional. La población de Macuro, yo creo que lo más importante que traemos, señor presidente, hoy es la esperanza porque cuando llegamos acá a este pueblo, eh, sentimos que el pueblo estaba desesperanzado. Nos decían que muchos años lo, la gente lo que venía era hacer las ofrendas florales a Colón y nunca se había entrevistado con el pueblo. Bueno, compatriotas de Macuro, un pueblo olvidado, un pueblo que va a alumbrar como una estrella más en nuestra bandera, un pueblo que va a tener luz propia, que forma parte de ese, ese programa tan especial del proyecto Bolivia 2000 que se llama Siete Pueblos, Siete Estrellas. La recuperación de la escuela es un hecho ya, está bastante avanzado. El el almirante Maniglia está trabajando y vamos a activar aquí una de las cosas importantes es que el empleo lo va a realizar la, la recuperación de la escuela y del ambulatorio y del preescolar, señor presidente, van a ser realizados por los mismos pobladores de Macuro. Una de las cosas que encontramos en Macuro es que el 98% de la población está desempleada. Producto pues del de problema que tiene con la planta de yeso. Y este, esta parte de la, de, del trabajo que se va a hacer va a beneficiar a 300 estudiantes. Mira, William, entiendo, perdóname, entiendo que, por ejemplo, para trabajar en el estadio, en la escuela, en el liceo, ustedes están organizando la comunidad en una especie de cooperativa, de grupos de trabajo. Exactamente. Que señor. se incorporan, reciben alguna, sí. alguna preparación. Eh, básica para el trabajo y luego perciben un salario por Bueno, supuesto. quiero decirle señor presidente que este es un pueblo de realmente trabajador, ya he incorporado 20 trabajadores con el almirante Maniglia que están trabajando en la recuperación de las instalaciones van a ser oh, eh, obreros pues en trabajo de refacciones menores y algunas reparaciones que se van a hacer en la escuela Por ejemplo, fíjate, ahorita me decía un joven ahí que tendrá máximo 20 años me decía, bueno, aquí estoy desempleado, soy carpintero, por ejemplo. entonces ese es un ese, Vamos a contratar a ese a ese compatriota para que se incorpore a la cuadrilla de trabajo del Plan Bolívar mira aquí en Macuro Correcto, entonces eh, esa es una de las vías que hemos conseguido para combatir en el más corto plazo el desempleo. Es la organización social, una red social de trabajo que poco a poco se va a ir incorporando en todos estos proyectos de reparación de escuelas, de carretera, de estadio, de hospitales. Pero además yo anuncio al país, apenas estoy anunciando el nombre. ¿Cómo es que se dice, Ángela, cuando uno anuncia el santo y después viene la, la, la oración, no es? La limosna. La limosna. Vamos a anunciar el santo nada más. Por ahí viene cabalgando el plan Zamora 2000. Empleo, agricultura, tierra. Vamos a entrarle, pero de frente, con el nombre de Ezequiel Zamora, a la recuperación del campo y a la creación de empleo. Y además, yo comienzo a hacerle un llamado a tanto desempleado en las grandes ciudades. Tanta gente que vive en ranchos miserables, sin trabajo, con un alto grado de inseguridad, con los niños durmiendo en el suelo, sin escuela. Bueno, vámonos al campo. Esta es una Venezuela inmensa la que tenemos al sur y al oriente. A hacer aldeas, a hacer, a construir nuestras propias viviendas. A, claro que le vamos a dar facilidades, tierra para que siembren, cursos, maquinaria, crédito. Vamos a ocupar todo el país. Vamos a buscar el equilibrio en la, en la distribución de la población. El Plan Zamora va a comenzar en poco tiempo. Así que gracias William y este proyecto de siete pueblos, siete estrellas, Va a comenzar desde hoy mismo, ya comenzó prácticamente aquí en Macuro y va a generar empleo, Víctor. A los presidentes y Radio Nacional de Venezuela agradecen a William Fariñas, presidente del Fondo de Fortalecimiento Social, e Iván Ballesteros, al Proyecto Bolívar 2000, el Comandante de la Zona Naval de Oriente contra el Almirante Orlando Maniglia y al Maestre Ortiz, a Defensa Civil de Carúpano, a El Oriente, a Cante Región Sucre y Telcel y todas las emisoras comerciales de Venezuela que se enlazaron en este programa para el apoyo y la solidaridad brindada por realizar esta transmisión histórica desde Macuro y para todo el país. Y como muestra de ello, señor presidente, la próxima llamada viene desde Mérida. Es Llobeira Molina. Buenos días, señora Llobeira, adelante. Buenos días. M Buenos días, yo Llobeira. Buenos días, mi querido Presidente. Hola, mi querida Llobeira, ¿cómo estás? ¿Estás en Mérida? En Mérida. ¿Mucho frío en Mérida? Bueno, ahorita sí. Aquí en... hay un calorcito sabroso en Macuro, bueno, chica. Eso, Cómo lo envidio. ¿Ah? Cómo lo envidio. Pero <risa> <risa> bueno, usted no sabe cuánto me ha costado eso, esa comunicación con usted. Bueno, dime Llobeira, sí, te bueno, oímos. Bueno, mire, mi caso es el siguiente. Yo tengo un niño de 15 años que tiene que ser operado del corazón del corazón Dios sí, pero... Mío. bueno pero mucha fe ¿eh? eso ah, va a salir no, sí, bien ten fe... la seguridad que eso va a salir bien Sí, estoy okay. eso. estamos trabajando para ello. muy bien este, la operación me sale alrededor de 3 millones de bolívares, 3 millones de bolívares, hemos, hemos hecho contactos yo estuve en Miraflores en la casa militar este El niño dejó una carta en el buzón de los niños Que, que sucio efecto en verdad Porque me han llamado, ya me llamaron de Miraflores este ¿por llamaron pasado? cuando Llovera? Me llamaron el día jueves ¿Cuántos días después de que dejaste la carta? Yo quiero hacer una evaluación de, de cómo está la rapidez días? nuestra bueno, Mira, yo estuve en Caracas, estuve en agosto En agosto Y me llamaron el jueves pasado Ajá. Pero antes de eso, 15 días antes recibí un telegrama Muy bien, ¿y qué te han dicho? A ver Bueno, me dijeron que trabajara con respecto a que yo podía reunir la mitad del costo de la operación uh -huh. y, este, y que o sea, posteriormente a que tuviera todo eso, Tenía que consignar lo, eh, los papeles allá los info El informe médico todo allá En original Y que posteriormente ellos me decían que me podían, que me me podían podían en qué me podían ayudar ¿no? O sea, lo cierto es que por todos lados he metido papeles Por acá por medio es muy poco lo que... ¿Cuánto cuesta la operación? Bueno, en concreto la, la operación son dos millones y medio ¿Dónde tienen que operar a tu niño? en fascicardio en el hospital de la ULA en Mérida. Allí mismo en Mérida, ya tienes todo listo, los médicos, los equipos, solo falta millón y medio de bolívares. No, o sea, son dos millones y medio la operación. Perdón, dos millones y medio. Y lo que, aparte lo que cuesta la unidad de cuidados intensivos, o sea, englobado el, el costo es con tres millones de bolívares. Tres millones de bolívares. Ajá. ¿Y qué grado de urgencia tiene la operación? Bueno, ellos dicen que hay que operar ya porque son 15 años, sí. es algo congénito. Muy bien. Y que bueno, hay que avanzar. Hay que operar lo más, o sea, lo más posible, lo más pronto posible. Bueno, fíjate, tú vamos a hacer aquí una vaca. Sí, vamos a hacer una vaca para tu niño y pidiéndole a Dios que todo salga bien. Yo le voy a pedir aquí al ministro de la Defensa, ¿dónde está Raúl? Raúl Salazar. Yo voy a comenzar. ...diciéndote que eh, allá en Miraflores hemos hecho unos ahorros... ...ven acá Raúl que te voy a comprometer aquí... ...aquí está el Ministro de la Defensa y quiero que, que también salude a los venezolanos... ...pero mmm, vamos a hacer una vaca... ...Raúl es un niño, 3 millones de bolívares para alguna operación de corazón... ...yo voy a ordenar un millón de bolívares por allá... ...por un fondo que tenemos de ayuda social en el Palacio... ...para casos de emergencia como este... ...un millón de bolívares del Fondo Único Social... ...del Comandante Fariña que lo tengo aquí a mi lado izquierdo... ...y un millón de bolívares por ayudas del Ministerio de la Defensa. Raúl, y, y adelante, el, el General Salazar les va a hablar. Pero un saludo a todo el pueblo de Macuria Venezuela. Me parece excelente la idea, señor Presidente, y ofrezco también que sea tratado en Fundacardín, en el Hospital Militar. Bueno, de hecho, él, tiene, él estuvo toda la vida con, controlándose por allá, porque nosotros somos de Caracas. A él lo vieron en Fundacardín, pues hace cuestión de mes y medio yo estuve en Fundacardín, este, porque Miraflores me orientaron que fuera y actualizara la historia de él. Este, me pidieron que llevara la, la la película del cateterismo que le hicieron acá en Mérida esta la llevo, esta semana tengo que ir a llevar y a llevar los papeles a Miraflores para ver entonces por dónde es posible operarlo lo más pronto posible. Nosotros estamos haciendo, vamos a hacer esta semana una bendición en el liceo de él, que gracias a los dos profesores de ahí del liceo ha habido un apoyo inmediato. ¿Qué estudia tu muchacho, mi amor? Noveno grado. Qué bueno, cómo se llama, chica, todas Joseph toda Lozada. ¿Cómo? Joseph Lozada. Joseph Lozada. Que Dios lo bendiga, por Amén. aquí le mandamos la bendición. Amén. Bueno, el, el, estamos tratando, de, estamos haciendo una rifa para recolectar fondos, con todo, o sea, con toda la intención, pues... Bueno, eh, fíjate tú, digues. después de, de, de, de todo lo que hemos hablado, Ajá. Y, la, y la oferta del ministro de la Defensa para Funda Fundacardín, pues yo te voy a pedir que vayas al Palacio esta semana que viene, tú dirás el día, aquí tengo a mi derecha al general Méndez Romero, que es mi secretario privado, él te va a atender en el Palacio, ¿qué día puedes ir tú a Miraflores? Bueno, yo, si es posible, estoy allá el martes. Bueno, el martes... Pon tú la hora y aquí está el general tomando nota. Ok, mire. ¿A qué hora llegas tú allá? Yo estimo de que yo me voy el martes, el, el lunes en la noche de acá, yo estaría allá más tarde a las 8 de la mañana. ¿sí? A las 8 de la mañana Ajá. tú tomas un café allá con nosotros. Cómo no. Y te atendemos y ya le damos curso a la solución del dinero, la historia médica, el fundacardín y con Dios por delante todo va a salir bien, Joseph. Así ah. que mucha fe. Amén, muchas gracias, mi querido presidente, estamos con usted. Bueno, mi amor, que Dios te bendiga. El ministro de la... Ajá. Tiene una obra muy bella y estamos con usted, ¿verdad? Lo bueno, apoyamos y, en todo. Y... Digan lo que digan los corruptos, no te, nosotros no te preocupes. estamos con usted. Digan lo que digan, yo te quiero. Dice una canción. Mira, te va, te va a hablar otra vez el ministro Salazar. Mira, igualmente cuando salga el martes la reunión, vaya al hospital militar y busca al coronel Carraquel Chique, que es el presidente de Fundacardín y que la atienda. Bien, sí, okay. estimados amigos, tenemos bueno. también una nueva pregunta. De todos modos yo quiero darle la bienvenida a otra visita espectacular, y de eh, verdad, bienvenido, un gran amigo. Miguel Ángel, yo a veces me equivoco leyendo este apellido, pero voy a ver si no me equivoco ahorita. Miguel Ángel Mazarambroz. ajá, vaya, embajador de España en Venezuela. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás tu hermano? ¿Cómo está tu familia? Nos vimos en Madrid... Hace apenas 8 o 10 días allá con el presidente Aznar, estuvimos hablando con ese gran amigo que es el presidente José María Aznar, con mi gran amigo el rey Juan Carlos y la reina Sofía. España y Venezuela vamos juntos ahora más que nunca antes hacia el siglo XXI. Mira Miguel Ángel, ¿qué te parece que estás en Macuro, donde tu paisano Cristóbal Colón llegó aquí hace 500... Era de era de Génova, bueno, España, ah, hay España, gente, España hay Italia. Otro dice que era otro dice que era gallego, otro dice que era gallego, cualquiera sabe exactamente. Bueno, bienvenido Miguel Ángel, dale un saludo a nuestro pueblo, hermano. Siete, encantadísimo, mil gracias por la atención de haberme invitado. Y pueblo de Macuro, yo estoy encantado de estar acá como representante del Reino de España pueden estar seguros de que en los planes que el gobierno diseñe para Macuro, en lo que nosotros podamos colaborar, siempre será una piedra pequeña, pero entre piedras y piedras pequeñas se hacen los grandes edificios y por nuestra parte no nos faltará ni mucho menos ni la decisión política ni algunos, aunque sean pocos, reales, de manera que cuenten por supuesto con nuestra ayuda. Y en lo que tiene que ver con cultura, con cursos, etc., Siempre estaremos en la coordinación que nos marque el Ministerio de Planificación, que es nuestro interlocutor habitual, para echar, como digo, una manita en este esfuerzo común. Enhorabuena y enhorabuena, presidente Paco. Que... Miguel Ángel Mazarambruz, embajador del Reino de España en Venezuela. Mira, Miguel Ángel, tú sabes que en esa cena extraordinaria, porque en verdad el rey don Juan Carlos es un ser humano extraordinario. Eh, cualquiera se imagina que un rey es sabes una cosa No, no, es un hombre humilde Igual su majestad la reina Y el príncipe Felipe Allí estuvimos mi María Isabel y yo En una, una noche exquisita allá en el palacio de la zarzuela Mira, el rey Juan Carlos Don Juan Carlos me dijo que tenía ganas de venir a Venezuela de nuevo ¿Qué tal si lo traemos a Macuro, al rey? ¿Ah? ¿Vamos? Yo le voy a invitar al rey a que venga a Macuro Ojalá el año 2000 sea empezando el siglo El nuevo siglo traer al rey don Juan Carlos aquí a Macuro. Yo lo voy a invitar directamente y vamos a gestionar la cosa a nivel, a nivel diplomático. ¿Qué te parece la idea? Hacemos una conspiración y traemos al rey don Juan Carlos a Macuro. Bueno, siempre hay que conspirar por causas buenas. Claro. Estoy ahí dispuesto a conspirar y a ver si sale con éxito la conspiración. Me parece divina la idea. Muy bien, muy bien, hermano. Bienvenido siempre. Ángela Sago, vamos a ver qué tienes que decirnos, chica. Por allá me conseguí Ángela, mira Ángela Miranchina. En China, tu libro, La rebelión de Los Ángeles, lo tradujeron al chino, y yo no entendía nada, pero ahí estaban tu, todas tus cartas del movimiento bolivariano, las fotos, todo aquello, una cosa muy hermosa, y además, eh, en, número, en un tiraje muy importante, que llegó hasta Hong Kong, porque después lo vi en Hong Kong, una señora me lo dio, la gobernadora de Hong Kong, me pidió que le firmara el libro, tu libro, en bueno, chino, ¿qué bueno, te parece? Bueno, una emocionadísima estoy yo con eso. Sabrás que cuando los chinos me dijeron, me mandaron a decir que iban a, a editar en chino la rebelión de Los Ángeles, a mí me pareció que eso era increíble porque yo ya había esperado en cualquier idioma, pero no en chino. Lo único que sí te pido, presidente, es que el ejemplar que te regalaron a ti, tú me lo regales a mí. De acuerdo, yo me lo voy a aprovechar ya. Esto de la No, y es la Claro, cosa. es que estoy comprometido contigo, yo te lo voy a hacer llegar, arébalo, por favor. Sí, tú me es dices. que no lo he ubicado porque las cajas van llegando, tú sabes, y uno... Ayer fue que conseguí una muñequita china que le compré a Rocinés, Ah, pero yo, ¿sabes que a mí no se me olvida nada de lo que tú me prometes? Y tú me dijiste que me ibas a regalar ese ejemplar. Te voy a dar a este que, libro, claro. Ya sabes que... Es que es tuyo, lo que pasa es que lo, lo tengo yo todavía. Gracias. Pero ya es tuyo, Ángela. ¿Cómo está la constituyente, Ángela? Cuéntanos un poco. Está bien. Viva la constituyente. Viva la constituyente, está con mucho trabajo, estamos aceleradísimos. Eh, a finales de la semana presentamos el anteproyecto. Bien, yo creo que estamos bien, con bastantes discusiones, bastante profundizando como se debe. Eh, con discusiones como debe ser y con diálogos pero yo espero que todo salga muy bien y que en la segunda vuelta podamos discutir lo de la información veraz <risa> claro, eso está en discusión <risa> claro. todo eso está en discusión y yo creo más allá de esos asuntos puntuales que tienen mucha importancia todos ellos eh, yo estuve esta mañana tempranito hablando con don Luis Miquelena que me llegó a la casona y me dijo quiero hablar contigo dos puntos antes de que te vayas y quedamos en vernos a lo mejor esta noche pero claro, la asamblea una de las cosas que a mí me tiene más feliz es que la Asamblea es libre. No hay nada por encima de la Asamblea, como lo hemos dicho, Dios solamente. Pero ahí no hay ni partidos que impongan líneas, ni que el presidente Chávez da órdenes en la Asamblea, no, no. Ustedes han visto, la Asamblea incluso ha rechazado varias de mis propuestas, y a mí no me, eso no me molesta. No, a la que le molestó fue a mí. Así te molestó. <risa> te voy a confesar que me molestó sobre <risa> todo el artículo eh, que del anteproyecto presidencial que tiene que ver con la información. Yo lo hubiera copiado textual tuyo, que creo que era mucho Bueno, mejor pero mejor. claro, son ideas, son propuestas, sí. igual con lo de la República Bolivariana. Yo no sé si en la segunda vuelta lo discutirán, pero en todo claro. caso, lo importante es que yo estoy seguro de que va a surgir una tremenda constitución. Es una revolución que va marchando allí. Cuando uno ve todos los días en la prensa o ve la televisión que la Asamblea aprobó el Consejo de Estado, que la Asamblea aprobó la creación de una Asamblea Nacional en vez de un Congreso, que la Asamblea aprobó los seis años y la reelección presidencial, que la Asamblea aprobó la eliminación del Consejo de la Judicatura, que la Asamblea aprobó los derechos de los pueblos indígenas para sostener su propio territorio, su lenguaje, su, su lengua, sus tradiciones, que la Asamblea aprobó los derechos sociales, el derecho a la vida, pues uno se da cuenta que lo que está en marcha verdaderamente, y no nos estamos cayendo a coba, como se dice en la calle, es una revolución política, social que está en marcha, y tenemos que sentirnos felices. Yo por eso, Ángel, he comenzado ya a llamar a la gente a, a empaparse bien de esto, la Asamblea, que siga informándole al pueblo eh, diariamente, si es posible, lo que se está discutiendo, debatiendo, que el pueblo haga un esfuerzo por enterarse a través de la televisión, de la prensa, de la radio, y el 15 de diciembre ya yo estoy haciendo el llamado a aprobar, a votar por el sí a la nueva constitución, a pesar de que, bueno, habrá puntos que no complacen a todos, porque no se trata de complacer a todos, se trata del interés nacional, pero esa va a ser la constitución base para la Venezuela nueva de los próximos siglos. Presidente, tengo que decir además que desde ayer estamos transmitiendo a través de dos, dos emisoras de televisión que en forma gratuita lo están realizando, 15 cuñas a favor de la nueva constitución. Y la, y la radio también nos ha ofrecido espacios gratuitos por lo, por lo demás, entonces los ciudadanos sabrán en esta semana que viene información y pauta publicitaria, pues, a favor de la Asamblea y de la nueva Constitución. Otra cosa es la, lo que hicimos en la frontera, que fue el viaje más maravilloso que he hecho en mi vida a las fronteras de Venezuela, realmente... La Comisión de Defensa, ¿no? Sí, fuimos ahí? a la Comisión de Seguridad y Defensa y hicimos un informe bien completo, y yo entiendo que tú lo tienes. Y, pero queremos que en las próximas semanas, si es posible, se declaren emergencia la frontera para que la presencia del Estado completamente esté allí. De verdad que lo, yo estoy orgullosa de las Fuerzas Armadas Nacionales porque lo que se consiguió en la frontera fueron nuestros soldados, nuestros guardias nacionales, la gente de la Armada. Que viva en la Fuerza no, Armada. Y eso, eso hay que rescatarlo porque son verdaderos héroes los muchachos nuestros, nuestros oficiales jóvenes. Y nuestros soldados y guardias nacionales que están allá y de la Armada, que están en la frontera, y de gente de la aviación también, pues, de verdad que hay que rescatarlo como de verdad héroes nacionales. Tú es difícil sabes. el trabajo en la frontera y yo lo pude comprobar como la única civil que estaba en el grupo y de verdad me emocionó viendo el trabajo que están realizando allá. Fíjate, Ángela, que el plan Zamora que estamos anunciando tiene mucho que ver con eso. Es Zamora, la unidad cívico-militar, la tierra libre y los hombres libres, como y, y la frontera. Y fíjate que, un comentario para... Eh, agradecer a Ángela su presencia con nosotros, su intervención en Aló, Presidente. Es, es, es, es de verdad histórico lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero hacer el señalamiento eh, puntual. hemos Estamos oyendo a una mujer que, y yo sé que para ella eso es un honor, y, y es parte de su vida, de su lucha, de su de su, de su tradición de luchadora. Ángela, eh, ustedes saben que estuvo en la guerrilla, ella estuvo con Argimiro Gabaldón, aquel que se hizo leyenda con su corazón y brazo, por allá por Humocaro. Uh -huh. Amundo los Humocaro, como cantaba sí. Alí Primera, donde se hizo leyenda Argimiro Arjimiro Gabaldón con su corazón y brazo. Bueno, Ángela estuvo en esa época con un fusil en, las, en los brazos, valiente mujer, muy joven, todavía es muy joven. Sí, una y chamita. Sí, una chamita. Y ahora fíjate la unión de todas estas corrientes de hombres de lucha, mujeres de lucha, civiles, militares, que venimos de distintos, distintos caminos, pero estamos aquí. Unidos, concentrados en la lucha por salvar a Venezuela. Que Dios te bendiga, Ángel, a ti y a tu gente y a tus luchas. A si por ahí anda, Napoleón. Ya lo voy a saludar. <risa> bueno, señor presidente, y Simón Bolívar sigue subiendo en la encuesta que lleva la ABC de Londres. ¿Cómo va eso? Eh, bueno, esta semana la votación se ubica en 32.720 personas del continente a favor de nuestro libertador. ¿La semana pasada estaba en cuánto? La semana pasada estaba en 31.000 y algo, ¿no? Y ahora está en 29, en... perdón, en 32.720. 32.000, bueno, yo sigo haciendo un llamado a todos los venezolanos para la encuesta mundial que está haciendo la emisora BBC de Londres sobre el personaje del milenio en América. No hay duda que Simón Bolívar lo es, pero hace falta que votemos por Simón Bolívar. Hemos dado el correo electrónico, si lo tienes allí, para re repetirlo. Si no lo tenemos a la mano, vamos a repetirlo un poco más tarde para que todos tomen nota. Y votemos por Simón Bolívar. Hay una campaña, hay una campaña que está haciendo la Radio Nacional, informando. Adelante.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 Punto bbccouk punto punto slash Spanish slash extra 99905 personajes en latam.htm Somos RNB, la radio de la información. Bien, señor presidente, y también Francisco de Miranda aparece posicionado con 107 votos dentro de esta popularidad en ...Miranda, el generalísimo, claro. Bueno, y con seguimos... Gracias, con seguimos... relación a esto, perdón, presidente... A ver... Recuerda que el domingo pasado en Barinas usted pidió que si existían descendientes del generalísimo Francisco de Miranda... Uh -huh. ...se comunicara con usted porque se necesitan unas pruebas muy importantes... ...para reconocer los restos de este ilustre venezolano. Y esta semana se comunicaron con Radio Nacional de Venezuela... ...las señoras Cristina López Méndez de León, Delfina López Méndez... ...Emilia López Méndez de Padilla y Josefina Sánchez de Azopardo quienes aseguran ser descendientes de Francisco de Miranda. Aquí tenemos los teléfonos de todas estas señoras para cumplir con este trámite tan importante. Bueno, gracias a la familia López Méndez. Yo estuve revisando esta semana, me hizo llegar mi amigo Antonio Herrera Bayán una información genealógica sobre la descendencia de Miranda y aparece pues allí eh, muy claramente establecida la descendencia hacia la familia López Méndez, igualmente a una familia en El Salvador, eh, que estamos ya gestionando para ubicarlo. Esto es muy importante, así que agradecido a la familia López Méndez y vamos a hacer contacto esta misma semana para, bueno, eh, comenzar a hacer lo que haya que hacer desde el punto de vista científico y ojalá tengamos aquí en el año 2000 los restos de ese gran venezolano universal don Francisco de Miranda, el generalísimo. Seguimos, ¿tenemos llamadas en el aire? Sí, tenemos llamadas de Jesús Amador Salazar desde Ciudad Bolívar. Adelante, señor Salazar, el presidente lo escucha. Carlos. Ah, buenos, buenos días, días Jesús, 7. buenos días Jesús, adelante, te oímos desde Macuro. Mire, este, yo hablé con usted el 26 de septiembre, Ajá. le planteé dos problemas. Dime. Uno fue el de mi mamá que trabaja en el Liceo Militar, y el otro fue de unos taxis. ¿El A primero fue? Mi mamá que trabaja en el en Liceo Militar. ¿En el Liceo Militar? En el Ciudad Bolívar. Ajá. No sé si se recuerda. Y otro de unos taxis. ¿De unos? Taxi. Ajá, taxis. Ajá, taxis. Okay. A los cuatro días, recibí llamada del capitán Orlando Piña de la OTI. pero este, con los taxis hay una confusión yo lo que le planteé fue el financiamiento ¿Me ¿entiende? ya nosotros sabemos cuál es lo, la normativa a seguir pero lo que queremos es financiamiento no queremos que, no, que nos regalen sino que nos ayuden que nos financien los carros y mi mamá, ayer, el viernes nos llamaron de la dirección de Secretaría del Ministerio de la Defensa ...y ella está en Caracas en estos momentos... ...el lunes la deben atender... ...bueno, eh, me alegro Jesús de que... ...y yo aprovecho para felicitar a todo mi equipo... ...de la Casa Militar... ...al General Rafael Martínez Morales... ...todo el, el cuerpo de, de Canes... ...cómo trabajan esos muchachos... ...y al Secretario Privado... ...el General Arevalo Méndez... ...como igualmente al Ministro de Secretaría... ...el General Francisco Rangel... ...porque en verdad, miren... ...ustedes no tienen idea cuántos miles, miles, yo diría que millones de solicitudes nos llegan por todas las vías, por las vías más inauditas. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo para responder de manera eficaz, además, lo más pronto posible, y lo que nos está diciendo Jesús, pues me hace sentir orgulloso cada día más de los muchachos que trabajan conmigo, hombres y mujeres entregados al trabajo por atender a los venezolanos. Mira, pues vamos a esperar cuál es la razón de, de tu mamá, Jesús, de todos modos, te vamos a llamar para que nos des de nuevo los datos exactos, yo quiero tener alguna respuesta eh, precisa y sobre los taxis, me imagino y voy a chequear que la vía más adecuada para tu solicitud, para gestionarla es la vía esta de eh, Fontur, el Fondo de Transporte Urbano, allí se gestionan todas estas solicitudes de créditos a través de taxis, de bucetas, de rústicos